ต မဘာဝယ်အောင်မလားမလို့တော့ဝယ်တော့ဗလီရလာပါတယ်မလို့တော့အမဝယ်လိုက်ပါကုစုရပါတယ်ကျင်းတစ်ခါတော့ပါတော့မနေ့ကတော့ဝယ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျမစီမှာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးမဟာမင်းကြီးဖျားမှာဝယ်ခဲ့တာဒီဖျားမှာလဲဝယ်တဲ့နဲ့ Nea, mamá, le, no, mamá, <to you notˇon> <T Rainbow> okay. eh, okay. no. No, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, No, No, Hasai ya nyet ni lu ba ngatau ba ma ni ada basi leni listo a ver o de nadie <tose> o con un bebé? ¿No? Ya para el bebé más me para <tose> el Aló ¿sí no, ¿Sí no, ¿Sí no le señoría ¿Se qué? ¿No ha habido? no? mi abuelo, ¿cómo ni Sani e... ¡Nico! ¡Nico! ¡Ah! ¡Me una... Con... giro. ¿Qué es? camera rolling. ¡Camera 2, rolling. Hola. ¡Ay, qué, voy Ya, te no, Lo... ¿Qué? ¡Me ¡Me